Y vamos a empezar porque ya tenemos esperando al doctor Javier Arza. Bueno, yo me presento, soy Carmen Martín, soy vocal de, de APN Cantabria, miembro de la Junta Directiva. Y os voy a presentar la ponencia marco que es Atención sociosanitaria, impacto y consecuencias de la pandemia en las familias vulnerables. Y posteriormente voy a moderar el debate. Esta ponencia será facilitada por el doctor Javier Arza, al que tengo el placer de presentar y que, y que ya podéis ver en la, en la pantalla. Es doctor en Trabajo Social por la Universidad Pública de Navarra, vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación de la Universidad Pública de Navarra y profesor e investigador en el Departamento de Sociología y Trabajo Social de esta misma universidad. En el ámbito docente e investigador se ha especializado en la atención sociosanitaria, especialmente en los campos de la salud intercultural y las drogodependencias, y también en la exclusión social y las políticas públicas de incorporación social. Es miembro activo de diferentes ONGs y movimientos sociales, especialmente en el ámbito de la lucha contra la exclusión y del trabajo del pueblo gitano. Y, pues, muy buenos días. Eh, doctor, pues puede comenzar la exposición. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. ¿Bien? ¿Sí? De acuerdo. Muy bien, pues por supuesto, en, en primer lugar, muchas gracias a, a, a EAPN por, por invitarme y disculpas por, por no poder estar presencialmente allí. Me, me encantaría por por estar con vosotras y con vosotros y porque este medio eh, telemático online pues no es en el que más cómodo me siento. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más eh, cercano posible a pesar de, de la distancia que, que las tecnologías siempre, siempre marcan. Voy a utilizar una presentación, voy a, voy a compartir pantalla. Bueno, pues eh, de, dentro del, del marco del título de, de esta jornada, ¿no? del, del impacto de la pandemia en, en las familias vulnerables, eh, el, el encargo que se me ha hecho a mí es hablar de la atención sanitaria como, como respuesta como respuesta a este impacto. Y desde luego, desde mi punto de vista, lo es. La atención sociosanitaria es la, la respuesta necesaria ¿no? para la situación de las familias eh, vulnerables y yo diría que no solo para las familias vulnerables, sino que la atención sociosanitaria es la respuesta que toda la ciudadanía necesitamos de las políticas. ¿no? Eh, y por eso, una parte importante de mi intervención va a estar orientada a transmitiros algunas reflexiones en, tor en torno a esta idea, a este concepto, a esta, a esta práctica de la atención sociosanitaria. Y me voy a referir al, al título de mi intervención, eh, me he querido poner ahí un poco flamenco y, y he querido jugar con, con el título de esta canción de, de Paco de Lucía, Entre dos aguas, porque de alguna, de alguna manera la intervención que yo voy a hacer, desde dónde voy a hablar yo, es desde las aguas de lo social, ¿no? porque por mi profesión de origen, por el departamento en el que trabajo, bueno, pues yo procedo de ahí, como posiblemente muchas de las personas que estáis participando en la jornada. Y otras personas, entre otras, eh, Hugo, el director de, del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, pues vienen de las aguas de eh, la salud, de las aguas de lo, de lo sanitario. Sin embargo, eh, esto es una, una forma de mirar, ¿no? dependiendo de cómo se mire, porque en realidad... Las aguas, eh, las aguas de por sí se mezclan, las aguas de por sí se diluyen unas con otras. Las aguas de por sí, cuando se encuentran, pues hay un momento en el que no se pueden distinguir, ¿no? eh, Por eso quizás hasta podríamos poner en cuestión, dependiendo de cómo se mire, si se puede hablar de dos aguas, ¿no? Esta, esta cuestión de, de depende de cómo se mire, de la mirada, va a estar muy presente en mi, en mi intervención. Eh, de hecho, para seguir poniéndome flamenco, disculpadme, he traído también a otros referentes de, del flamenco, que son Loli y Manuel, y el título de una canción histórica, los que ya se han vacunado seguramente recordarán esta canción, que es Tu mirá. ¿no? Y es que eh, Precisamente la atención sociosanitaria eh, surge, surgió como un intento de respuesta a una forma de mirar, ¿no? a determinada mirada, a una mirada compartimentada, a una mirada eh, fragmentada de las necesidades del ser humano, ¿no? a una mirada eh, que, eh, que considera que las necesidades humanas no son como, como el agua, que, que las necesidades humanas no se mezclan, no se diluyen unas con otras, no se confunden. Eh, no llega un momento en el que no se pueden diferenciar. ¿no? Y, eh, claro, esta, esta mirada alternativa que propone la atención sociosanitaria, esta mirada no compartimentada, no fragmentada, es una mirada realmente difícil de lograr y más difícil de mantener. Porque lo cierto es que todas las personas que estamos participando en esta jornada nos hemos formado desde esta mirada fragmentada. Los de lo social nos hemos formado en lo social, los de la salud se han formado en la salud, e incluso las políticas y los sistemas y los recursos en los que trabajamos están diseñados a partir de esta mirada fragmentada. Están diseñados... En cajitas, ¿no? en, en silos aislados. Lo que tiene que ver con salud por aquí, lo que tiene que ver con lo social por aquí, lo que tiene que ver con lo psicológico por allá. ¿no? Entonces, eh, estamos tan, tan formados y tan construidos en esta, en esta mirada que en algún momento creemos que nuestra mirada, que esta forma de, de ver la realidad, es la realidad. Y nos cuesta entender que nuestra mirada, al contrario, lo que hace es encerrar la realidad en cajitas. A veces parece que pensamos que las necesidades de las personas tienen que organizarse de acuerdo a nuestra organización eh, en cajitas, en sistemas, en organigramas, ¿no? Y, y, co como digo, esta, esta forma de, de mirar alternativa que propone la atención sociosanitaria, y que de, desde mi punto de vista es imprescindible, es, es complicada de cambiar, pero eh, a lo largo de, de la historia hay momentos en los que se abren ventanas de oportunidad, en los que surgen oportunidades eh, para, eh, que nos pueden permitir descongelar esta mirada tan congelada de la realidad que tenemos. Estas oportunidades eh, pueden surgir porque aparecen nuevos paradigmas, por ejemplo, eh, cuando surgió eh, este nuevo concepto de salud que Alma Ata nos propuso, eh, cuando se desarrolló el modelo biopsicosocial, eh, cuando se planteó el modelo de los determinantes sociales de la salud, de alguna manera son paradigmas que eh, nos ofrecen oportunidades para cambiar nuestra vida. En otras ocasiones, la ventana de oportunidad se abre porque eh, emergen nuevos fenómenos o fenómenos que ya existían eh, se convierten en más visibles. Eh, pues, por ejemplo, eh, la mayor visibilización de las enfermedades crónicas y de las necesidades múltiples que las personas afectadas tienen eh, cómo se han visibilizado también las necesidades múltiples que las personas mayores en su proceso de envejecimiento tienen. La propia pandemia de la COVID-19 también es un, un fenómeno que, ha, que, que nos ha ofrecido oportunidades para visibilizar eh, desigualdades que ya existían previamente. Y, por supuesto, también eh, se abren oportunidades, se abren ventanas de oportunidad cuando... Eh, se ponen de moda ciertas palabras. ¿no? Eh, por ejemplo, la, pan, la palabra sindemia, ¿no? que, que es una palabra que ya surgió hace años, pero que ahora se ha puesto de, más de moda, más de actualidad, ¿no? y nos ayuda bueno, pues a visibilizar esta, estas realidades en las que eh, se pone, establecen sinergias, una epidemia con las situaciones preexistentes que tenían las personas, que tenían los grupos, que tenían los contextos. O, por supuesto, en nuestro caso, la palabra atención sociosanitaria. También es una palabra que, eh, cuando empezó a extenderse, nos ofreció también oportunidades para que esta mirada fragmentada se pudiese abrir un poco más. Sin embargo, como, como digo, es, es muy complicado. Es muy complicado, sobre todo, mantener esa mirada. Y como siempre, en la vida no todas las oportunidades se pueden aprovechar, ni todas las oportunidades se pueden aprovechar permanentemente. Y en demasiadas ocasiones, a pesar de esas ventanas de oportunidad, el caso es que volvemos a las andadas, volvemos a las andadas de la mirada estrecha, de la mirada fragmentada, de la mirada compartimentada. Y desde mi opinión, esto está ocurriendo también en la atención sociosanitaria. Y desde mi punto de vista, le he llamado perversiones, eh, han surgido algunas, algunas perversiones del concepto sociosanitario, que si persisten, puede ser que eh, no nos permitan aprovechar todas las oportunidades que este concepto, que esta nueva, que esta nueva mirada nos podría ofrecer. Me voy a tratar de explicar. Una perversión que, que yo observo es cierta tendencia a eh, considerar de una manera estrecha que los sociosanitarios lo que tiene que ver con determinado sector de la población, que los sociosanitarios lo relacionado con las, con las personas afectadas por enfermedades crónicas, por las personas mayores, por las personas con discapacidad, que eso es el sector de los sociosanitarios. Y lo demás no, lo demás podemos seguir en cajitas. Otra perversión es considerar que eh, lo sociosanitario es un espacio institucional, un espacio institucional creado o por crear, en el que se desarrollan una serie de servicios, eh, una serie de proyectos dirigidos a un sector de la población. Y el resto de, de programas, de servicios, pues seguimos igual. Otra puede ser eh, reducir lo sociosanitario a un espacio de, de negocio. De hecho, seguro que habréis observado cómo algunos inversores, como algunas empresas han detectado muy bien el potencial de este concepto y lo utilizan mucho en sus ofertas, en sus ofertas de servicios. Y por último, esta perversión tiene, tiene más que ver con, con nosotros, con, la, con nosotras como profesionales, es considerar los socios sanitario como algo que tenemos que esperar que llegue, que tenemos que esperar que llegue por decreto, ¿no? Se va a establecer un decreto que pone en marcha los socios sanitarios y hasta que no llegue, pues esperamos. O esperar que los socios sanitario va a venir únicamente a través de una inversión presupuestaria. Entonces, esperamos a que llegue y si no llega, bueno, pues seguimos igual. Eh, sin, sin embargo, para, para poder realmente aprovechar todas las ventajas, todas las oportunidades que este concepto nos, nos puede ofrecer para mejorar la situación de las familias vulnerables, para mejorar la situación de la ciudadanía en general, es... Eh, tenemos que dejar de verla únicamente como un espacio y empezar a verla como una forma de mirar y una forma de actuar que cualquier profesional puede y debe desarrollar en cualquier ámbito. Por supuesto, siempre va a haber algunos ámbitos que precisan de una manera más intensa esta mirada sociosanitaria, otros un poco menos, pero eh, tiene que ser algo que esté presente en toda la actuación, en toda la mirada de todos y todas los y las profesionales. ¿Y, y por qué? ¿Por qué creo que es tan, tan importante? ¿Por qué creo que es tan importante en familias vulnerables y en toda la ciudadanía? Bueno, porque yo creo que eh, la mirada y la actuación derivada de esta mirada que nos propone la atención sociosanitaria puede servir para evitar aspectos realmente muy negativos. Uno de ellos es eh, que nos sirve para evitar comprensiones parciales de las necesidades de las personas con las que trabajamos, de las comunidades con las que trabajamos. Una mirada compartimentada, una mirada eh, fragmentada, siempre nos va a dar una visión muy pequeña, muy estrecha, muy parcial de esas necesidades. Y, y en segundo lugar, eh, la mirada eh, fragmentada también lo que hace es que diseñemos eh, procesos, diseñemos itinerarios eh, fragmentados también, compartimentados también y eso puede ocasionar eh, que se puedan interrumpir itinerarios, ¿no? itinerarios de intervención, que se puedan inter interrumpir itinerarios y con eso eh, que se pueda favorecer recaídas, retrocesos de las personas, de los grupos, de las comunidades con las que trabajamos. También eh, esa mirada, esa actuación eh, compartimentada nos puede hacer desaprovechar las sinergias que se, que se crean cuando profesionales de diferentes disciplinas, eh, servicios de diferentes ámbitos trabajan en común. Puede evitar también que en, esas, eh, que en esos itinerarios, que en esas redes que creamos eh, se produzcan duplicidades o que se produzcan vacíos. Y por último, por supuesto, eh, puede, nos puede ayudar a evitar que en esas redes tan atomizadas, en estos eh, procedimientos, en estos itinerarios tan complejos y tan eh, atomizados, las personas se pierdan. Y las mandemos, no, no, no que hagamos derivaciones, sino que las mandemos a la deriva y se pierdan en ese mar tan complejo que en ocasiones eh, creamos de recursos. ¿no? Esta, esta atención sociosanitaria que, que propongo eh, tiene que ser una atención sociosanitaria multinivel. ¿no? Tiene que haber actuaciones en diferentes niveles para que realmente eh, pueda ser efectiva. Eh, os planteo estos tres niveles un nivel más eh, estratégico o pues, estructural, otro más organizativo y un tercero profesional. Y os he puesto algunos, algunos ejemplos de actuaciones que serían precisas en la atención sociosanitaria en cada uno de estos niveles. Seguro que en Cantabria hay ejemplos de cada, de cada uno de ellos. Seguro que en la mesa posterior de experiencias saldrán algunas experiencias que podríamos ubicar en alguno de estos niveles. En primer lugar, es, es preciso una... Son precisas actuaciones en el nivel más macro, más estratégico, más estructural. Y aquí os he traído dos, dos ejemplos. Uno de ellos es la la integración competencial, ¿no? la integración de competencias sanitarias y sociales en una única institución o la integración de algunas competencias en alguna institución. Esto, desde luego, es importante, facilita, pero no asegura, ¿no? porque recordemos que durante varios años hemos tenido un ministerio que integraba competencias sanitarias y sociales, ¿no? el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. Y bueno, pues realmente no se ha no notado suficientemente eh, que se hayan, no se han aprovechado suficientemente las potencialidades que esta integración de competencias eh, podría tener. El segundo ejemplo que os he traído es la planificación intersectorial, que desde luego también es imprescindible, pero de nuevo tampoco asegura, ¿no? seguro que que muchas de vosotras, muchos de vosotros habréis vivido como yo, experiencias de planificación intersectorial que han sido muy ricas en la fase de diseño, pero una vez que se ha aprobado el plan, la, la, intersectorial la intersectorialidad se ha olvidado, ¿no? se ha quedado en, en, en el diseño de ese plan que en ocasiones incluso se ha guardado en el cajón. Pero bueno, la planificación intersectorial también importantísima. El segundo nivel sería el nivel organizativo, en el que también os he traído algunos ejemplos, como eh, la zonificación sociosanitaria, ¿no? que, que pues, no sé cómo estará en Cantabria, pero por ejemplo en, en Navarra esto siempre trae problemas porque en ocasiones no coincide la zonificación social con la zonificación sanitaria. Desde luego la interdisciplinariedad de los equipos, yo creo que esta es una de las medidas que, que facilitan, que favorecen la, la construcción de una mirada integral como equipo, ¿no? cuando, se, cuando, conflu, cuando confluyen, cuando trabajan en común profesionales de diferentes disciplinas. Los sistemas de, de coordinación, por supuesto. Yo creo que, que en ocasiones ponemos mucho esfuerzo en crear nuevos proyectos, nuevos servicios, nuevos recursos, pero la creación de estos recursos no nos permite generar el suficiente impacto porque no dedicamos el mismo ni el suficiente esfuerzo en coordinar estos nuevos recursos, estos nuevos servicios. El trabajo en red, por supuesto, eh, pero siempre un trabajo en red, yo, yo diría un trabajo en red lo, más, lo menos artificial posible, lo menos desde arriba posible, lo menos por decreto posible. Un trabajo en red eh, natural, ¿no? basado en los recursos eh, propios de las comunidades. Una orientación comunitaria, por supuesto, y... Eh, cuando sea necesario, pues la estandarización de procesos eh, que faciliten ese trabajo en red, que faciliten ese sistema de coordinación. Y finalmente, también muy importante, el nivel profesional, en el que hay desde luego metodologías que favorecen más la atención sociosanitaria, metodologías que la favorecen menos. ¿no? Aquí os, os indicaba algunos ejemplos, desde luego la gestión de casos sí que favorece esa mirada, esa actuación no compartimentada, no fragmentada, la atención centrada en la persona, las estrategias de proximidad, por supuesto. Y en este nivel profesional yo quería insistir de nuevo en la importancia de la mirada, no solo de la metodología que adoptemos, sino de hasta qué punto como profesionales nos preocupamos, dedicamos esfuerzo a cuidar nuestra mirada, nuestra forma de mirar la sociedad, los fenómenos, las personas, las comunidades con las que trabajamos. Y, y en esto voy a, voy a incidir en la segunda y última parte de mi, de mi intervención. Bueno, eh, aquí en esta segunda parte, y desde mi experiencia personal os he traído algunos conceptos, algunas imágenes, algunas metáforas eh, que a mí me sirven precisamente para hacer eso, para cultivar, para conservar eh, todo lo posible mi mirada sociosanitaria, que no es fácil, insisto en ello. Una, una primera idea que os traigo es esta, esta tarta, que yo la tengo colgada en mi despacho para que nunca se me olvide. Porque es una tarta que fundamenta por sí misma la atención sociosanitaria. Yo creo que es muy reveladora, ¿no? porque nos dice eh, de qué depende eh, la salud de la población, de qué depende el estado de salud de la población. Y como podéis observar, aunque habitualmente se piense que la salud de la, el estado de la salud de la población depende del, del sistema sanitario o depende de lo biológico, pues eh, observad cómo la, el estado de salud de la población depende en el 50% de aspectos sociales. En un 25% depende del sistema sanitario, en un eh, 15% de lo biológico, de lo genético. Claro, esto lo que, no, lo, lo que nos quiere decir es que por mucho que invirtamos en un sistema sanitario, especialmente por mucho que, invirt que invirtamos en un sistema sanitario biomédico, eso va a tener una limitación, ¿no? Eh, porque realmente tiene que verse acompañado de una inversión igual o superior en cuestiones eh, sociales, ¿no? Y siguiendo en esta, en esta idea que nos, que nos transmite esta, esta tarta, porque lo que nos viene a decir esta tarta es que la salud no es algo únicamente eh, interno, propio de la persona, sino que la salud tiene un carácter eh, muy contextual o incluso fundamentalmente contextual. Este dibujito que seguramente algunas personas conocerán porque sí que, sí que se está utilizando mucho, este también lo tengo yo colgado en, en mi despacho, ¿no? porque eh, viene a, a insistir de una manera simbólica, metafórica, en eh, la importancia de eh, tener en cuenta este carácter contextual de la salud. Porque hay personas eh, que su camino, su camino para lograr... La salud es un camino eh, llano, sin obstáculos, que pueden recorrer sin apenas cargas. ¿no? Sin embargo, hay personas que ya en su camino empiezan a encontrarse pequeños obstáculos que tienen que superar y ya tienen una mochila, todavía no muy pesada, pero tienen una mochila que les acompaña eh, durante su camino. Pero también los hay, y estas son las personas, estas son las familias, con las que principalmente trabajamos las personas que estamos en esta jornada, eh, personas, familias que se encuentran miles de obstáculos en su camino para, para conseguir la salud y que además de esos obstáculos, tienen a su espalda una, una mochila realmente eh, cargada. ¿no? Y, otra, en este caso no, no os traigo ningún, ningún gráfico, ningún dibujo, es, es una frase, pero que viene a insistir más, a insistir de nuevo en este carácter contextual de, de la salud. Es una frase de un, de un salubrista vecino vuestro, de un salubrista eh, asturiano, que ahora mismo se me acaba de olvidar. Su nombre, espero que, se me, que me acuerde a lo largo de, de mi intervención, y si no, seguro que, que quizás alguna persona que está en, en la jornada se acordará, pero que nos, nos dice eh, que la salud no depende tanto de nuestro, de nuestro código genético, sino que nuestra salud depende sobre todo de nuestro código postal, depende sobre todo de dónde vivimos, de nuestro contexto de. incidiendo en esta, en esta idea de, de cómo la salud depende en gran, en gran parte de, de nuestro lugar de residencia, de nuestro contexto, de donde vivimos, aquí os, os traigo una, este es un, un ejemplo de una experiencia que se está desarrollando en muchas eh, ciudades europeas y que consiste en, en, en relacionar, en sobreponer el mapa de la esperanza de vida de una ciudad con el mapa del metro. Eh, como en, en Cantabria no hay ningún metro, pero posiblemente podríais hacer esto también con líneas de, de autobús, seguramente, os he traído el, el, el mapa de, de Bilbao, que yo creo que es bastante clarificador. Como veis, si se superpone, si se sobrepone el, el mapa de esperanza de vida de Bilbao con el, con el mapa del metro, lo que nos ofrece, como imagen, es que las personas que viven en el municipio de Algorta tienen una esperanza de vida 10 años superior a las personas que viven en el casco viejo de Bilbao. La verdad es que lo que nos ofrece es una imagen realmente impactante, ¿no? Si esto, si lo, si lo vemos en el metro, es como si vas avanzando en el metro y según pasas estaciones, vas dejando en el camino meses de esperanza de vida. ¿no? Es realmente eh, fuerte. Y en el caso de las mujeres, pues prácticamente cinco años de esperanza de vida, eh, menos las mujeres que viven en el casco viejo de, de Bilbao respecto a las que viven en el municipio de, de Algorta. Bien, to todas, estas, todas estas tartas, eh, dibujos, frases que, que os he traído, eh, realmente lo que, lo que tratan de, de expresar de una manera más impactante, más simbólica, es un, un concepto, el concepto, yo diría, el concepto principal eh, cuando hablamos de atención sociosanitaria, al que ya se ha referido en su intervención el el director del, del Observatorio de, de Salud Pública de Cantabria, y es el concepto de los determinantes eh, sociales de la salud. Un concepto que desde luego no es nuevo, eh, que hay, lleva años, hay muchos estudios que, que han ofrecido evidencia sobre este concepto, pero que realmente no está lo suficientemente presente en las decisiones políticas, en las actuaciones profesionales incluso. Hay, hay diferentes gráficos para, para explicar este concepto. Yo os he traído uno, eh, no es el más actual, pero es el que he considerado que, que me podría servir para explicarlo eh, de la manera más rápida posible. Bueno, pues este gráfico lo que nos dice es que en el círculo interior hay una serie de, de elementos, hay una serie de factores que no son modificables, que influyen en la salud de las personas pero que no son modificables, como puede ser la edad, el sexo o aspectos biológicos, factores constitucionales de la, de la persona. Pero que alrededor de, de este círculo de, de aspectos no modificables eh, podemos ir encontrando otros círculos concéntricos que influyen en el estado de salud de, eh, de las personas. El primero serían los, los estilos de vida. ¿no? Eh, en la salud de las personas influyen las decisiones que tomamos eh, respecto a cómo nos alimentamos, si hacemos o no deporte, si fumamos o no fumamos, si bebemos alcohol o no bebemos alcohol. ¿no? Eh, lo que pasa es que durante mucho tiempo eh, se ha considerado que eh, estos estilos de vida eh, los, los las decisiones vinculadas a estos estilos de vida eh, los tomábamos las personas de una, de una manera independiente respecto a otros eh, condicionantes, sino que, que decidíamos. ¿no? Decidíamos fumar o no fumar, beber o no be beber, alimentarnos así o alimentarnos de otra forma. Y no, lo que nos dice el concepto de determinantes sociales de la salud es que el estilo de vida de las personas Está determinado, está condicionado por las redes, por sus eh, redes sociales, sus redes de interacción, sus redes comunitarias. Está condicionado por eso. Y que esas eh, redes sociales, esas redes comunitarias, a su vez, están condicionadas por otro círculo, que es el círculo de las condiciones de vida, de las condiciones de trabajo en el que aparecen aspectos como eh, el desempleo, la educación, la vivienda, el, el agua y el saneamiento, las condiciones de trabajo, etc. Y que a su vez hay otro círculo concéntrico, eh, que también se habla de él como la causa de las causas y que condiciona todo, todo el resto de círculos, que son las condiciones socioeconómicas, las condiciones culturales, las condiciones ambientales en las que las personas, las familias, los grupos, las comunidades vivimos. ¿no? Como digo, este este concepto que no es nuevo es desde mi punto de vista, importantísimo, también lo tengo en mi, en mi despacho. Como veréis, eh, tengo las paredes bastante decoradas con, con gráficos, con, con dibujos. Eh, es muy importante, pero desgraciadamente no está lo suficientemente presente en nuestras actuaciones y en las decisiones y en las planificaciones de nuestros servicios, porque en demasiadas ocasiones pensamos que algunos aspectos relacionados con la salud responden a la casualidad. Y, por ejemplo, hay personas que piensan que este hecho, que está demostrado por, por diferentes eh, investigaciones que se están haciendo en, en Europa, que se están haciendo en, en Estados Unidos, es casualidad, ¿no? que es casualidad, que hay una mayor morbimortalidad por COVID-19 en los barrios con rentas más bajas o que incluso la, la, la situación de las personas eh, que viven en estos barrios con rentas más bajas eh, haya empeorado con la pandemia, pues también es casualidad. ¿no? Por ejemplo, un estudio de Save the Children eh, indicaba que durante el año 2020 las familias con las que... Eh, trabajan, pues han pasado de un 7,5% eh, sin ingresos a un 12,2%. En un, en un estudio que hemos hecho eh, sobre el impacto de, de la pandemia y del confinamiento en hogares gitanos, eh, pues veíamos que 6 de cada 10 hogares gitanos tuvieron muchas o bastantes dificultades de acceso a alimentación eh, durante o por el confinamiento. Bueno, pues... Hay personas que piensan que esto es casualidad. O también hay personas que piensan que es casualidad que eh, eh, haya mayor prevalencia de COVID-19 en contextos con mayor hacinamiento en las viviendas o en contextos que tengan menos posibilidades de teletrabajo. Eso también, esto también es un, una evidencia que nos muestran diferentes estudios y puede haber personas que piensen que esto es casualidad. En, en, un, en el mismo estudio que hicimos sobre el impacto de, del confinamiento en hogares gitanos veíamos que el 90%, que el 90 de las personas gitanas de estos hogares no habían podido eh, adaptar su empleo al teletrabajo. Y también hay personas que pueden pensar que es casualidad que haya un mayor porcentaje de vacunación en los barrios más ricos. ¿no? Esto es algo que, que ya en algunos estudios de, de Estados Unidos está apareciendo y que en un reciente estudio de, de Barcelona también se ha, se ha mostrado. Se ha mostrado cómo hay 30 puntos de diferencia entre eh, las personas de 60, entre, en la vacunación de las personas de 60 65 años de, del casco viejo de Barcelona, respecto a Sarriá, que es el, el barrio más rico. ¿vale? 13 puntos de diferencia. O también hay personas, y aquí ya yéndonos de, del impacto de, de la COVID, hay personas que eh, piensan que eh, el hecho demostrado por los estudios de que eh, hay una desigualdad en salud tremenda en la población gitana respecto al conjunto de la población, pues también es casualidad. O que lo que nos dicen los estudios, que las personas con una posición socioeconómica desventajada tengan más estrés crónico y que este estrés crónico les genere, les genere más enfermedades, pues también es una casualidad. Y que las personas cuidadoras, que habitualmente son mujeres, tengan más estrés crónico, también es una casualidad. O que las personas que sufren racismo y que sufren discriminación eh, ten, sufran también más estrés crónico, también es casualidad. Aquí también os... Os traigo un, un dato del, del estudio que hicimos sobre el, el impacto de la COVID en, en hogares gitanos y se ve que incluso el, el confinamiento, incluso la pandemia, eh, lo que está haciendo es incrementar la, la percepción de discriminación en las personas gitanas. El 56% de las personas de, de los hogares que pudimos, con los que pudimos contactar percibió que se incrementó la discriminación durante, durante el confinamiento. Y, y, y claro, lo que, lo que habría que, que plantear y con esto, con esto ya voy, voy terminando mi, mi intervención es que eh, todo esto y, y, y muchas evidencias más, desde luego que no responden a la casualidad, sino que hay una causalidad que explica todo eso y desde, desde luego, y, y he tratado de transmitirlo durante toda mi intervención, la causalidad que explica todo esto y sobre la que tenemos que, que incidir, sobre la que tenemos que intervenir, eh, son los determinantes sociales de, de la salud. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Eh, sí que os pediría ahora, por favor, que... Vamos a, vamos a abrir también el turno de preguntas a través de Zoom. Así que las personas que quieran, que quieran realizar preguntas a través de Zoom también lo pueden realizar. Y si lo hacéis por aquí, el micro, que es muy importante para que se pueda escuchar. Hola, soy Judith de la Subdirección de Cuidados. Me ha llamado la atención un poco el dato que has dado sobre las diferencias en relación con la vacunación, porque en relación un poco con la vulnera mayor vulnerabilidad epidemiológica a contagiarse por el COVID relacionado con determinantes sociales, ya había leído algo, pero de la vacuna no. Entonces, sí que, de hecho, ahora un poco en la Subdirección de Trabajo estamos planteando un poco eso, cómo lanzar, el mensaje a otros colectivos y entonces te pido alguna pista, ¿no? Tú hablabas un poco del tema del acceso a redes. Entonces, un poco a ver qué pistas nos das para poder eh, acercar un poco la información a este colectivo e informar un poco de, de eso, de la importancia de vacunarse, de, la, de que no existen riesgos y demás. Uh -huh. Bueno, gracias por la, por la pregunta. Pues, pues sí, este, este dato es de un, de un estudio muy reciente, de, de los últimos, publicado en los últimos días, de la, de la Agencia de, de la Salud del, del Ayuntamiento de Barcelona. En Barcelona la, la salud pública se gestiona a medias entre Generalitat y, y Ayuntamiento. Y la Agencia de Salud, bueno, hay una persona allí, Karma eh, Borrell, que, que, que bueno, es una salubrista con, con mucho trabajo a sus espaldas y, y bueno hace, hace estudios muy interesantes. Y yo aquí quería resaltar la, la importancia de la medición, la importancia de estos estudios que nos, pueden, eh, que nos pueden permitir detectar brechas para poder incidir sobre ellas. Y lo que, lo que han logrado en Barcelona es detectar esta brecha, ¿no? esta brecha de, de cómo eh, se estaba llegando menos a los barrios más desfavorecidos con la vacunación. Bueno, pues en Estados Unidos parece que ya también hay, hay algunas evidencias al, al respecto, no, no, conozco, no conozco otras en otros países. Y a nivel de hipótesis, lo que están planteando es que la causa puede estar en la brecha digital, ¿no? en, en cómo eh, eh, se, estamos utilizando la, la vía de los SMS o, o de tener que conectarse a la web para, para poder eh, cerrar cita. Y bueno, pues esto posiblemente en barrios más desfavorecidos tengan más dificultades para esto, eh, para hacer esto. Y también puede tener relación con. La, eh, todo lo abierto que está el debate sobre, sobre las vacunas y esto en personas que, quita, que quizás tengan eh, menor capital cu cultural para poder moverse en, en estos debates tan, tan complejos, tan enfrentados que hay sobre, sobre las vacunas, pues también eh, pueda estar incidiendo en que tengan más dudas, eh, tengan más miedo a poder, a poder vacunarse. ¿no? Estas son las dos hipótesis que, que se están manejando. Sí que yo no puedo leer completamente la pregunta de Carmen Pastor, que la está haciendo a través de, de Zoom. Es que no la, no la he visto entera, no la he visto completa. Sí, si queréis la formulo. Eh, sí, por favor. Sí, Mari Carmen Pastor eh, pregunta. Eh, lo que acaba de explicar del gráfico semicircular de condicionantes define los efectos de los que se conocen como de lo que se conoce como epigenética. Pues yo agradecería a Mari Carmen Pastor si, si, puede, si puede explicar este concepto con, con el que no estoy muy, muy familiarizado y podría ser interesante que lo, que lo plantease. Si Mari Carmen si quiere puede activar su, su micrófono. Y si nos damos paso. Vale, si nos damos paso a otra, a otra pregunta. Intentamos recuperar la, bueno, el micrófono de Mari Carmen mientras tanto. ¿Queréis hacer alguna otra pregunta? Ahora podría entrar, si me oís. Parece ser que no. Eh, no, Mari Carmen, no sé si ahora puedes formular la pregunta. ¿Me oís ahora? Te oye como muy lejos en el mundo infinito. Nada, bueno, no quiero parar el. el, el. Es que en otros, en otros uh, cursos que también he asistido, se hablaba de la influencia de, de ciertos de estos factores que se habían apreciado en, en, en sectores de población vulnerable o vulnerabilizados y que eh, incluso llegan, cuando están estas condicionantes son prolongados en el tiempo, llegan a influir en la genética, incluso afectan a poblaciones, a, o sea, a los descendientes de estas poblaciones. Con lo cual, eh, la influencia esta es mucho más grave de lo que podría parecer así en la primera aproximación. Y quería saber si eh, hay consideraciones sobre esto. Sí de la población gitana, gracias. Gracias, María Carmen. Bueno, la verdad es que tengo que, tengo que confesar un, una, un problema que tengo yo con, con todo lo que tiene que ver con, con, la, con la genética, con los factores genéticos, y es que de, de, desde siempre eh, ha sido como una batalla mía en, en que el foco no se, no se sitúe en lo genético, porque sin que siempre me ha me ha parecido que, que centrar el, fo el foco en lo genético es como muy como nos conduce a explicaciones deterministas ¿no? eh, que determinan a, la, a las personas por su genética ¿no? y como que no nos ofrecen espacios para poder eh, modificar, para poder, para poder incidir. Entonces, nunca me he preocupado mucho por, por la cuestión genética y mi mirada siempre me ha llevado a encontrar eh, factores eh, relacionales, factores ambientales, factores eh, contextuales en lo que nos ocurre a las personas. ¿no? E, e incluso en el hecho de que, de que haya cierta reproducción generacional en las problemáticas, en las situaciones, yo siempre tiendo a no explicarlo desde lo genético, ni siquiera desde lo epigenético. Te, te agradezco, eh, Mari Carmen, este, este concepto para poder investigarlo un poco. Y yo, eso, como, como digo, mi mirada me lleva a no, a no buscar las explicaciones ahí, sino a explicarlas en qué se mantienen las condiciones de las de las personas y por lo tanto se reproducen generacionalmente por las condiciones, ¿no? por las condiciones sociales, por las condiciones ambientales, no tanto por la influencia de los genes o por la modificación de los genes. Pero bueno, es mi mirada y, y seguro que, que habrá, que podrá haber evidencias que, que, que expliquen realmente esta, esta incidencia. Marcelo, Víctor ha hecho una pregunta, Yo no la puedo leer. Sí, hay una pregunta de Víctor. Eh, Víctor, si quieres, activa tu micrófono y puedes hacer la pregunta directamente. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Encantado de coincidir, Javier, y bueno, me ha parecido muy interesante tu intervención. Entonces, sobre todo también porque yo iba pensando al hilo de ya de... El inicio de la jornada sobre la coordinación sociosanitaria, en la que insististe y profundizaste bastante. ¿no? Entonces, mi pregunta es si no crees que se debe más a las necesidades que plantea el desarrollo de lo que es la dependencia y los cuidados, incluso centrado también más en las personas mayores y no tanto en la realidad social de los municipios y de los grupos en mayor desigualdad ¿no? en cuanto a su calidad de salud y otros condicionantes. ¿no? Y si tienes una visión de las diferentes comunidades autónomas también sobre ese desarrollo de, de los decretos de coordinación sociosanitaria y cómo queda la participación de, la, de las ONGs en los decretos. ¿no? Hay unos consejos sectoriales por áreas territoriales sociosanitarias en muchos casos pero que está más vinculada a los profesionales y donde las ONG solamente tenemos cabida, te hablo desde el caso Asturiano, ¿eh? que es el que más conozco, tenemos solamente cabida en casos de seguimiento individualizado, ¿no? porque tengamos una coordinación con los sistemas de protección. Entonces, bueno, supongo que tendrás un análisis tú más mayor del desarrollo autonómico. Y eso. Muchas gracias. Gracias, gracias Víctor. Y bueno, de, desde, desde luego en, en, en todos estos sistemas de coordinación sociosanitaria que se han, que se han creado, eh, lo siento, pero, pero tengo que insistir de nuevo en esta idea de la, de la perversión. ¿no? Yo creo que, que posiblemente, como he intuido que, que, que decías también, Víctor, eh, posiblemente por, por el mayor peso demográfico ¿no? de las personas mayores, posiblemente también del, de las personas con, con, con discapacidad, la, el mayor apoyo eh, social a este tipo de, de necesidades. Pues ahí siento hablar en estos términos, pero parece que como que hemos perdido la batalla, los que estamos con, otra, con otras poblaciones más, más excluidas, ¿no? menos representadas, eh, menos lucidas ¿no? y, y todos estos decretos de coordinación sociosanitaria, como he tratado de decir en mi intervención, están centrándose únicamente en, en determinados sectores de la, de la población y no se está contemplando las, las problemáticas complejas, múltiples, las necesidades múltiples que otros sectores de la población tienen y que también tendrían que ser contemplados desde estos espacios de coordinación sociosanitaria. Eh, y hablo de población eh, gitana, que, que, como sabes, Víctor, es uno de, de mis, un, una de mis cuestiones de, de trabajo y de militancia principales, pero hablo también de, de las drogodependencias, que, que es el, el sector del, del que, del que eh, procedo, ¿no? una realidad esencialmente biopsicosocial y que, sin embargo, ha sido, aper, ha sido apartada ¿no? de todos estos debates, de todas estas... De, todos estos, eh, de la creación de todos estos de sistemas de, de coordinación. Y, y en ese sentido, las, las ONGs que, que más presencia pueden, pueden tener en ellos pues son las que, las que tienen que ver especialmente con, con, dis con discapacidad y con, a, con atención a, a personas mayores, con atención a personas en situación de, de dependencia. Bueno, pues... Si os parece bien lo, lo dejamos aquí para no alargar mucho más eh, y, y viene Eloisa Canales. La, muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias por, por tu intervención, ha sido muy interesante y vamos a pasar a la siguiente mesa de debate. Eloisa, vienes y, y presentas. Muchísimas gracias. Gracias.